Saludos, soy Israel Banguera. En esta hora les quiero mostrar cómo hacer para poner un enlace o un link de forma adecuada en un trabajo en Word. Supongamos que aquí el, el, el profesor ordena que pongamos el enlace de donde hayamos sacado esta información. Entonces nosotros nos vamos a la página donde sacamos el enlace. Hoy es el ejemplo con mi canal. Copiamos. Y la gente lo que hace es esto. Muchos, no todos, pues muchos hacen estos links y pegan aquí o ponen enlace y pegan esto este no es esta este es una forma inadecuada debido a que uno da mal mala presentación y dos si por error se borran uno de estos caracteres o se corren pierde el el, el el sentido ya no llega a la página donde nosotros queremos que el llegue al dar clic en el enlace entonces vamos a hacerlo de forma correcta y para que el enlace el link no se nos borre entonces vamos a copiar en la dirección de la página completa copiar ah ya la podemos cerrar vamos a hacer clic derecho aquí en el escritorio nuevo a, eh, acceso directo aquí vamos a pegar el enlace control v vamos a hacer clic en siguiente y aquí vamos a poner link para que o enlace para que sepa que es este link de página finalizar Aquí ya lo tenemos, ¿no? Ya está creado. Entonces, simplemente vamos a coger y lo corremos aquí, lo soltamos allí y ahí ya está. De esta forma, ni se borra ni se corre la dirección. En caso de que, que quieran cambiar el, el icono, que no salga de forma adecuada, que no tengan Google Chrome instalado y no salga así, vamos a darle clic aquí, convertir y esta, esto les va a aparecer así. Usted simplemente hay que hacen, palomean aquí, cambiar icono examinar se pueden ir a documento y tomar un icono que tengan ahí que hayan creado ustedes personalizado o una imagen en mi caso yo pongo eh, en equipo disco local C eh, archivo de programa google chrome aplicación y yo tomo este de google chrome para que se vea mejor presentado ustedes pueden poner el que quieran y así queda mejor presentado el trabajo miren cómo quedó y el proceso que hace para ejecutar el enlace es simplemente da doble clic, abrir, abrir, y miren que se va a abrir mi página de YouTube. Si ¿Sí ven? Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y no olviden de comentar y suscribirse. Chao.